¿Será? de la clase de gimnasia? No, no lo creo. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Peperan, peperan, es un mundo sin igual, peperan, tienes que conocerla. Peperan, peperan, no la puedes alcanzar. Chicas sin igual, peperan. Una emoción guitarán, peperan. Mira los French Poles. El programa de Peppa es el más divertido. Es con gran orgullo que concedo el premio Nobel de Medicina a mi antigua alumna... ...la doctora Pepper Ann Pearson... ...por descubrir la cura para la idiotez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Quisiera agradecer al señor Carter por hacerme el genio científico que soy hoy... ...y desde luego a Dieter Liederhausen por inspirarme a desarrollar una cura... ...para esta aflicción triste y estigmatizadora social. Bendita seas, Pepper Ann. Bendita seas... ¿Qué haces, Pupilán? Solo revisaba mis mascotas, Chimpi y Bim Bim. Vaya, desde luego no se parecen en nada al dibujo del paquete. Sí, ¿por qué no están usando trajes o cargando bolsos? Muy bien, niños, es hora de aprender el bloque básico de construcción de todo estudio médico, la anatomía. ¡No! ¡Al fin! ¡Haremos la disección de una rana! ¡Adiós, libro! ¡Hola, ¡Oh, asqueroso estudio en 3D! La anatomía no es asquerosa, oh. Peperán. Estudiar el funcionamiento interno de la rana nos ayudará a entender mejor las maravillas de la naturaleza y que hará los científicos a los milagros médicos del mañana. Será un milagro médico si no vomito. Las ranas llegaron esta mañana. Trabajaremos en ellas en la clase de lunes. Escuchen, todo estudiante que no se sienta cómodo disecando las ranas puede firmar una solicitud y ver la película de botones a No Me Olvides, una celebración a nuestras flores locales. Es muy buena. ¡Gracias, productor! Me sorprende que tú, teniendo oh. la opción de ver una película, quieras hacer la disección. ¡Ah! ¿Bromeas? ¡Mi escalpelo está listo! Bueno, sí, generalmente soy conocida por tomar el camino fácil, pero esto es ciencia. Algún día ganaré el premio Nobel y eso no va a pasar viendo una película de flores locales. <risa> Señor Carter... Aquí está tu solicitud, ya tiene tu nombre, solo firma... No, gracias, ¿podría llevarme una rana a casa durante el fin de semana? Ah, pero esas ranas son para estudio científico, no son mascotas, Pearson... Yo no quiero mascotas, tengo a Chimpy y Bim Bim, no tomaré el camino fácil esta vez... Mire, hago un estudio serio del comportamiento de la rana antes de examinar su anatomía... Es totalmente científico... Muy bien, pero no te encariñes, después de todo vas a disecarla el lunes... Ay, <ríe> descuide... Los futuros ganadores del premio Nobel no se encariñan. Hmm. Debo decir que tu dedicación a las ciencias anatómicas es impresionante, Peperán. ¡Es tu oportunidad! ¡Vete ya! ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar vivas? Milo, tienes que entender que aprendemos más estudiando el sistema de un animal vivo que lo que aprenderíamos de uno muerto. Los avances médicos pueden salvar miles de vidas. Por eso he decidido hacer la disección. Aunque yo, como tú, respeto cualquier cosa que esté viva. Bueno, sí, eso. Pero más que nada me dan náuseas. Bien, voy a estudiar a la rana un poco. Los veré más tarde en las máquinas. ¿Qué cocinas, mamacita? Hoy tendremos una noche de burritos. Tengo una idea mejor. ¿Qué te parecen Ancas de Rana? Oh, ¿Qué hace esta cosa resbalosa <risas> en ¿Te mi asustes? cocina? La cosa resbalosa es mi pase a la aclamación científica. Pues sácala de aquí y llévala a tu habitación de inmediato. Muy bien, pequeño espécimen. Empecemos este estudio. Sujeto, anfibio. Apariencia desigual, piel viscosa, ojos saltones y largas patas traseras adecuadas para saltar. Oh, el sujeto demuestra interés selectivo por el clásico y aburrido Fossi y por el Fossi del episodio 2 de la trilogía Fusopia. Cuando se le besa... El sujeto no se convierte en príncipe, lo que por supuesto ya sabía, pero es importante probar estas cosas científicamente y no puedes culparme por intentarlo. Bien, es suficiente ciencia por hoy. ¿Dijiste algo? No es posible, solo eres una rana. Ni siquiera sabes que te estoy hablando. <risa> Muy bien, rana. Si entiendes lo que te estoy diciendo, croa una vez. ¡Ay! ¡Claro que me entiendes! ¿Eres un pequeño listo? Debería ponerte un nombre. Los científicos le ponen nombre a los animales que estudian. Necesitas algo suave, algo elegante, como... ¡Carmelo! ¡Eso es! Uh, uh, ¡Ay! Uh, uh, ¡Mis escudos están dañados! Pepper, uh, ¿estás consciente de que tienes una rana en la cabeza? Uh, mi investigación, observo el efecto de las luces intensas y sonidos fuertes en mi sujeto de estudio. No. Uh. Uh. Y entonces Carmelo saltó en mi juego, activando el código secreto de la bola de fotones. He intentado averiguar ese código durante meses. ¿Puedo tomar su orden? Quiero una rebanada con mini medallones. Una vegetariana. Doble pepperoni y... ¿tiene algunas moscas? Sí, hay muchas en la cocina. Y pienso que será divertido llevar a Carmelo mañana a los bolos. No sé si haya sido una buena idea ponerle nombre, Peperán. Entre más te encariñes con él, más difícil va a ser... ¡Shh! El señor Carter aseguró que se hará de una forma indolora y humana. Y te agradeceré que no hables de eso. <risa> ¿Ah? tu espina de hielo, ¿cuándo aprenderás que nadie puede superar a Amphibia y su lengua de poder? Carmelo no es un juguete mus, es un espécimen científico que será disecado el lunes. Así que no te encariñes. Y se fueron al lago sapito. Semana. Ojalá no hubiera terminado. Eres una rana grandiosa, Carmelo, pero esto es más importante que nosotros. No puedo dejar que mis sentimientos personales interfieran en el avance de la ciencia. Tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar, ¿verdad? Es la peor parte. Siempre se ven tan tiernos. Hoy que saben apoyo. Oh, ¿Por qué la llevé a casa el fin de semana? ¡Ah! Oh, tengo que olvidar el choco volcán antes de dormir. Es hora de levantarse, Pepi. Frente en alto, Carmelo. Si es que tienes, estás a punto de hacer el mayor sacrificio que una rana puede hacer. Esto es emocionante, Peperan. Jóvenes y científicos doctores en forma van a descubrir las maravillas del cuerpo viviente. Cuando hayan colocado a la rana en el frasco, dejen caer un algodón con cloroformo y cierren el frasco con la tapa... A, a, así. Fue divertido, Carmelo, pero esto es algo que debo hacer. Bueno, si no fueras una rana de experimento científico, seguramente ya habrías muerto, ¿cierto? Te di todo un fin de semana de amor y... todo con este propósito, Carmelo. Es mejor así, ¿verdad? ¿Lo entiendes? ¡Di algo! ¿Me da una solicitud, señor Carter? Aquí vemos a unos trabajadores de mantenimiento podar a una flor del estado de Texas, la campanul. Conforme las navajas destrozan los tiernos pétalos de las flores, las semillas se dispersan. Algún día en verdad podrán escuchar el grito aterrorizado de las flores cuando se aproxime la podadora. ¡Salvajes! ¡Ya no aguanto! Soy un fracaso. Nunca ganaré el premio Nobel a menos que me den uno por ser un fracaso. ¡Ay! ¿Cómo voy a terminar mi investigación de la evolución en la anatomía del Strudel si esta cosa se sigue desconectando? ¡Ay! Anatomía sin escalpelo. Es hora de darle a la computadora un buen uso. ¡Hola, rana virtual! Ahora pasen sus paquetes de disección hacia adelante para desecharlos. Y solo para ver si pusieron atención durante la disección, voy a hacer un examen de la anatomía de la rana. no! ¡Oh! Pepperan, este es un examen para los que hicieron la disección de la rana. Hice la disección, pero la hice por computadora. Está bien, pero no vengas llorando si repruebas. Y si no repruebo, entonces podría empezar a usar la disección por computadora como una opción en lugar de esa angustiante película de flores, ¿cierto? Supongo que sí. Supe todas las respuestas. Mi lugar en los anales del logro científico está asegurado. Soy un as en la disección. Ay, Carmelo estaría tan orgulloso. ¡Ay, Carmelo! ¿Dónde está Carmelo? Ay, no, Pepperán. Tengo algo que decirte. ¡No! Alguien dice coa Carmelo. En realidad, Carmelo está bien. Lo puse en el terrario. ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué me diste ese susto de muerte? Aunque Carmelo escapó al daño, temo que Chimpi y Bim Bim no tuvieron suerte. Cuando te fuiste, a Carmelo le dio mucha hambre. ¡Oh! ¡No te sientas mal! Esto es un recordatorio de que todos somos parte del gran círculo de la vida. Chimpi... Bim Bim... Casi no los conocí. ¿No? Oh. ¡Descuida, flora local! ¡Esta podadora se irá al fondo del lago Tommy! <risas> ¡Esa es propiedad de la escuela! ¿Jabanot? Muy bien